Finalmente, la clase trabajadora ha dado un golpe este día. El gobierno de la República se ha visto obligado a hacer el retiro inmediato del proyecto de empleo público como habíamos solicitado la clase trabajadora. Hemos logrado lo que queríamos en esta lucha. Lucha que duró aproximadamente año y medio o dos años. Y hoy, con el apoyo de todos ustedes, desde los centros de trabajo, desde las instituciones, logramos que los diputados y el gobierno retiraran definitivamente este proyecto de ley de empleo público. Hoy, estimados trabajadores costarricenses, el bloque unitario sindical y social costarricense, que ha estado luchando desde hace más de dos años para que estos proyectos de ley, nefastos para la clase trabajadora, se interpretara por parte de los diputados y por parte del gobierno que podían desestabilizar este país y decidieron sacar ese proyecto de ley de la diputada Sandra Piz de la corriente legislativa gracias a la unión sindical gracias a que los trabajadores interpretaron lo que podía significar en sus familias y en sus salarios y hoy estamos celebrando ese triunfo la lucha continúa. Estamos preparados. En Busco estamos cada vez más unidos.